brazos tiene el pulpo, con ventosas pegajosas, un depósito de tinta y un sifón para cambiar de dirección cuando se presenta la ocasión. Los pulpos se enamoran con tres corazones y se desenamoran con uno solo. Cuando están enamorados, se vuelven completamente sordos. Son buenos en matemáticas y en astrofísica, pero algunos eligen ser mimos en contra de su familia. Ocho brazos tiene el pulpo y siempre está muy a la moda. Thank you.